Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y esta es la segunda vez que lo grabo porque la primera se me acaba de acabar la, la batería, así que bueno tendré que repetir lo mismo que he dicho hace un ratillo y es que bueno, cuando compras baterías de estas que no son las originales de la cámara es lo que pasa, que no te avisan cuando cuando se va a acabar, no te avisan del porcentaje de batería que le queda. Y bueno, con esta batería me estaba arriesgando porque ya la había usado el día de ayer para grabar el vídeo, este vídeo anterior que dura 20 minutos y claro, como es normal, pues pues no daba para más la, la, la batería y más sobre todo si usas si usas el display así que bueno ¿qué le, qué le vamos a hacer y bueno lo que comentaba un poco antes de que se me fuera la batería es que el tema de, de encontrar una casa aquí en madrid cada vez es más complicado eh, hace unos años no demasiados cuatro o cinco años aquí eh, como estaba el tema de la crisis estaba eh, la cosa complicada con el tema de los pisos estaba un poco más fácil y es que ahora están empezando a construir mucho, están empezando a vender, ya otra vez vuelven a dar hipoteca en los bancos, a un interés un poquillo más bajo y tal, pero, pero aún así los precios cada vez son más más altos y es imposible meterte en una hipoteca. Ay, hace, hace nada eh, me daba el sol de frente y todo esto estaba iluminado por el sol, pero claro, como se me ha ido la batería y, y como le quedaron como unos 20 minutos de, de sol, pues, pues parece que este vídeo lo voy a grabar sin, sin luz, así que ¿qué le vamos, qué le vamos a hacer? Ese problema de terminar pues tan tarde de, de trabajar, que cuando quieres grabar un vídeo, pues eh, te quedas sin luz, pero bueno, a ver, también es, es gracioso, ¿no? El caso es que sí que tengo un foco LED que ilumina bastante, pero bueno, no me gusta usarlo porque es un cacharro muy grande y me gusta llevar a menos cosas posibles. Pero claro, ahora como además me llevo el trípode de llevo la cámara, pues, pues cada vez se hace las cosas más, más pesadas, pero si quieres hacer vídeos de calidad lo que es lo que te toca. Ya ni me acuerdo de lo que he dicho antes, así que bueno, tampoco quiero enrollarme demasiado porque ya más de 10 de minutos de vídeo es mucho para, para youtube porque estamos en la época en, en el que son más efímeros las cosas que decimos y digamos que tienes que causar un impacto más grande un impacto mayor en el menos tiempo posible porque la gente pierde las personas como yo, incluso me incluyo yo, perdemos la atención muy rápidamente. Somos una época, una generación que consumimos mucho internet, que consumimos mucho a través del móvil. Entonces, eh, tenemos un déficit de atención o tenemos eh, un déficit de, de mantener nuestra concentración en una cosa durante muy poco tiempo y creo que pues esto, el tema de las redes sociales, los, los medios de ahora, pues propician mucho eso. Ah, yo os invito que, que bueno pues eh... Leáis mucho, os fijéis más en lo que está a vuestro alrededor y dejéis un poquillo el móvil, porque la verdad es que el tiempo que llevo yo leyendo noto una mejoría en la hora de recordar las cosas y en la hora de, de centrar mi atención bastante grande. Y es verdad que durante mucho tiempo, eh, al consumir pues, eh, toda la información a través de, del móvil, a través de, del ordenador, pues esta capacidad se estaba perdiendo, porque al fin y al cabo, pues hoy, hoy en día lo encuentras todo, lo tienes todo al alcance de tu mano, entonces no tienes que tirar tanto de lo que es tu cabeza, no, de tu memoria. Entonces, bueno, pues este tipo de habilidades que, que tenían nuestros mayores, pues los jóvenes lo estamos perdiendo un poco. Así que nada, pues os invito a... a a que, a que hagas este tipo de ejercicios y nada, no me enrollo más. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Como veis, eh, cuando empecé el vídeo había algo de luz y ahora mismo es que estoy a oscuras, así que, así que nada, he llegado rapidísimo, he cogido la cámara y me he puesto a grabar y ya, ya se ha ido la luz. Pues nada, venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!